¿Qué tal están todas y todos? Espero que bien. Vamos a hacer en esta ocasión unas ecuaciones donde las x nos aparecen en el denominador. ¿eh? Tenemos que manejar expresiones algebraicas y eh, llegar a quitar estos denominadores para, como en el caso de que tenemos números, eh, poder eliminarlos y despejar x. Bien, procedemos como siempre, como si tuviéramos denominadores con números. Ponemos nuestras rayas de fracción... Y ahora hemos de buscar el mínimo común múltiplo entre x menos 1, x más 2 y 2. Pensemos siempre que lo que yo ponga aquí voy a tener lo que poder dividir entre esto de aquí de manera exacta. En este caso es sencillo, son factores ¿eh? irreducibles y primos entre sí y el mínimo común múltiplo y algo que siempre funcionará es multiplicar todos los denominadores que me aparecen. ¿vale? Y mi denominador común... Sería entonces x menos 1 por x más 2 por 2. Bien. Ahora fijémonos. Tenemos que dividir aquí entre x menos 1. Si yo divido x menos 1 por x más 2 y por 2 entre x menos 1, se va a ir esto y me va a quedar x más 2 por 2. x más 2 por 2. Todo esto que multiplica a lo que hay aquí, que es un 1. ¿vale? Si yo dividiera ahora, x menos 1 por x más 2 entre x más 2, que es este denominador de aquí, lo que se me va a ir es el x más 2 y por lo tanto me queda x menos 1 por 2 y por lo que tengamos aquí arriba, que es otro 2. Y ahora en este caso, si divido x menos 1 por x más 2 por 2 entre 2, ¿qué me va a quedar? Si divido entre 2, en este caso se me va a ir todo, o se me va a quedar todo menos el 2, ¿vale? Y tendremos x menos 1 por x más 2. ¿Por quién? Por 1 que me queda ahí. Igual que procedemos siempre. Ahora, cuando tenemos igualados los denominadores, podemos eliminar y nos quedamos solo con esto. 2 por x más 2 menos 2 por 2, que son 4, por x menos 1 igual a x menos 1 por x más 2. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Operamos y vemos a ver qué pasa. 2 por x, 2x. 2 por 2, 4. Menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por menos 1, más 4. Bien, hacemos esta multiplicación de aquí que es x por x, x cuadrado. x por 2 más 2x, menos x, menos 2. ¿Vale? Porque menos 1 por 2, que son menos 2. Ahora, como vamos a tener una ecuación de segundo grado, ponemos todo donde están las x al cuadrado y igualamos a cero. Todo esto lo dejamos igual y vamos pasando todo esto allí. Sería este 2x pasa allí restando menos 2x. Este 4 pasa allí restando menos 4. Este menos 4x pasa allí sumando más 4x. Y este más 4 pasa allí también restando igual a cero. Nos queda aquí x cuadrado... 2x menos 2x se nos va y, y aquí me queda menos x más 4x, que son más 3x. Ahora tenemos aquí que operar con los números. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 4, menos 10, igual a 0. Bueno, tenemos una ecuación de segundo grado, pues vamos a aplicar la fórmula a ver lo que nos sale. x será igual a, a menos b, que son... Menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que son 3 al cuadrado, 9. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 10. ¿Vale? Partido de 2. Seguimos adelante. Esto sería igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de. Aquí me queda 9. Y menos por menos va a ser un más. Y ahora multiplico los números sin fijarme en el signo. 4 por 10, 40 partido de 2, y tenemos aquí menos 3 más menos la raíz cuadrada de quién? De 49, no lo vamos a poner ya, la raíz cuadrada de 49 es 7, porque 7 por 7 son 49, partido por 2, y aquí tenemos nuestras dos soluciones, menos 3 más 7 partido de 2, que son 4 partido de 2, 2, y por otro lado la del signo menos, que es menos 3, Menos 7 partido de 2, que son menos 10 partido de 2, que son menos 5. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ponemos aquí nuestras soluciones, que son 2 y menos 5. Y las remarcamos bien.